Dislova, dislova, dislova, dislova Fighting, fighting, yo solo, yo solo conmigo En mil batallas me he metido y no me he rendido, no, no me rendido. Lo tengo prohibido, yeah, yeah. lo has entendido La autoestima es ese vaso que he bebido oh, yeah. Y ahora molo sin querer, soy del grupo Lo no querer yeah. Tengo fobia a los falsos, eso es algo que nunca seré Solo me meto con los reales, homies, yeah Los negros como yo, buscan su money es un honor estar aquí. Tú quieres rap, quiero business. Yo ya paso de los chismes. Yo ya paso de los chismes. Quiero una apuesta segura, mi vida es una puta locura. Muchos irán de colegas, pero en tu vida nadie procura. Si te caes levántate, golpes recibes, defiéndete. Si el peligro te acecha, escóndete. No se bromea con la suerte. Algunos nacen con estrella de tener una familia. Cuida siempre lo que tienes, porque lo que manda aquí es la envidia. La envidia, la envidia envidiada Oh, uh, yeah Muchos quisieron retarme Te lo juro no es broma Y generaron un marón Pa' que Chicho se lo coma Controlo la zona De Malabo hasta Arizona Hasta Arizona Nunca tiro la toalla estona. Orgullo nacional Soy internacional Pero si me odias nega el hate No va a funcionar Soy muy funcional Bastante emocional cuando invade mi paz interior suelo reaccionar. I'm all on wea, way wea. La vida es así. Tú no valoras para otro negata, yo soy del MC. ¿Quieren que me vaya? Y estamos para rato. Conocemos el negocio. Tú eres novato, novato. Llego a corazones desde mi cuarto. mal no puedo estar por unos cuantos. Mejora, pero de IG desde mi cuarto. Oh. Controlamos el negocio, tú eres novato, novato, novato.